Hola gente, soy frandon y estoy muy aburrido. Bueno, ¿Qué onda si sí, soy frandon? Regresé, no morí. No, ah, yo fue, tengo un hambre. Santi Vamos a hacer ramen. No, yo no quiero cosas. De -de Pará. Vamos. Vamos a hacer ramen. Esto tenemos que lavarlo, ¿no? Se censura, se censura Ah, porque no te he la cara? Sí, está, está prohibido por eso Ah, sí, hay que sacar las cosas que chocado Ay, la cuchara está caliente eso. Hola, sí, eh. Eh. me quedó un olor a culo en la que es impresionante, man. Bueno, sí, en esta sección, qué sé yo, no sé si va a ser una sección no sé... ¿Qué? Esta es la cosa, ¿no? Yo no sé qué hacer en este video, literal, no sé qué hacer en este video. Sí, ustedes me están diciendo, ¿y por qué lo grabas si no sabes qué hacer? Ese es el chiste. Porque yo cuando hago video, bueno, sí, emprendo la cámara y, y, y sale todo por naturaleza. Pero tengo que tener un solo tema sólido para hablar en el video. En este video no, no tengo ni un tema, esto. Todo improvisado Así que sí Literalmente estoy muy aburrido Bueno, todos los días estoy aburrido Pero no, estoy al pedo todos los días Pero algunos días estoy muy aburrido no, eh, Son muy diferentes Así que no se confundan Y bueno, ya que a veces estoy aburrido Digo, ¿por qué cuando no ah. Digo, ¿por qué cuando estoy aburrido no grabo? Para sacarme el aburrimiento A ver si, si puedo hacer algo Y creo que está funcionando Ahora bueno, me siento represivo Parece que tengo olor a culo de pollo. A pelotudo, Y a, sí, a fijarla, Santi, tu perfume, es tu perfume. Bueno. Cruzate. Ah, <risa> bueno, me bañé y me olvidé de ponerme esto. Ah, ya está. Chavo, no me es que me estoy ah eh. Con este desodorante te mata el 99% de tu pelotudez Y el 1% bueno, queda viviendo y se reproduce rápidamente Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, sí Vamos a preparar la cosa, el ramen Voy a dejar la cámara acá porque no Alta paja and... Tengo miedo de quemarme ¿Queréis que te diga algo? Oh, okay. Mi Instagram acá Esto va a salir muy mal, demasiado mal, y aclaro desde ya que ninguna marca me estaba pagando A la hoja, Imagínate que Maruchan me patrocine ¿Eh? Maruchan de por vida ¿Sabes por qué estábamos tan emocionados por...? Espérate. algo, shoot ¿Sabes por qué estábamos tan emocionados de comer esto Maruchan? Porque hace cuánto, desde el año pasado o sea. Creo que en noviembre del año pasado esto en el chino de mi barrio no lo estaban vendiendo así que ah le ponía fecha ¿no? ¿Ah? Si se está escuchando una música de fondo es porque literal estoy muy aburrido y no me quiero aburrir más O sea mirá la clase de video que estamos haciendo Diego estoy aburrido y estamos comiendo maruchan sin palillos No eh, Tengo que decir algo Un palillo lo encontré y el otro no lo encontré así Esto que, le bueno. quedaría bien ketchup o guayurisa bueno. ah, ¿Ah? Con un huevo hervido Huevo dormido, Ahí sí Huevo hervido No, no me gusta el huevo hervido Creo que la única manera que no me gusta es el huevo hervido Por el huevo frito o melee, ¿qué, qué, ¿Qué clase de huevo hay? huevo al pesto, ¿qué tenía que ver lo voy a dejar que se enfríe porque siempre que como esa cosa salpico todo y me vas a picar a la mano me voy a quemar la mano y después lo voy a tirar y después ese tirón eh, lo tengo que juntar todo yo y después lo tengo que limpiar y después se va a quedar una mancha en el piso y después mi papá va a llegar y me... ah bueno a todo esto no aclaré si sí, voy a hacer una nueva categoría que se va a llamar, es el peor nombre de la vida pero vamos a aburrirnos juntos Bravo, sí, ¿sabes cuánto, cuánto estuve pensando ese nombre de dos meses? Recién, ¿verdad? Recién, acá muy un ratito Esto que te voy va a ser dos videos así Dos videos bien tranquilos porque mis videos son como... ¿Cómo se dice terremoto en inglés? Terremoto oción Terremation La falla salendría Mis videos son como muy movidos y digo, bueno, vamos a hacer este, estos videos sea a ver... De, Vamos a aburrirnos juntos. De una manera de que yo los aburra a ustedes. Así que ese es el objetivo de esta categoría. Aburrirlos. Así yo estoy aburrido y ustedes también. No, no, no. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Porno. Literalmente estoy muy aburrido. Ah, sí. Un amigo está vendiendo un J7. Me lo vende de 6.500 y qué sé yo. Y yo digo, bueno, me puedo comprar eso para aumentar la calidad de la cámara. Bye, Resulta que la fichita del cargador, o sea, el pin de carga de mi anterior computadora. Ah, estoy lleno de mocos, perdón. Uh, pero... uh, oh. Bueno, el pin de carga de mi anterior computadora se rompió, qué sé yo, y... Eh, mi viejo me dijo que estaba a mil pesos esa porquería y digo y ya, sí! Puedo, puedo conseguir la plata y qué sé yo Pero ahora que salió con el, con el tema del celular de él que es a seis mil pesos Digo, ahora qué verga hago ¿Qué hago, Santi? La computadora que me va a ayudar a editar mejor O el celular para tener mayor calidad computadora porque yo tengo prestar mi ¿Por qué me preocupo si tengo pocos sub y a nadie le, le importa la calidad del video? A los pocos subs que tengo me estoy diciendo ¿Cuándo subí video? ¿Cuándo subí video? Bueno, conchudo, ahora lo estoy subiendo No, pero... Oh, esto se me parece cojo Ah, seco. A ella le secó ¿Qué dije recién? Estos videos voy a tratar de hacerlo tranqui, relaj y qué sé yo Y vos estás apareciendo a hacer un quilombo Y yo no quiero hacer un quilombo <risa> Acordate que el objetivo de este video es aburrir a la gente y perder suscriptores, ya que estoy perdiendo mucho, pero Ya, acuérdate que no tenía ninguno <risa> Jajaja, eres terrible Hablando de suscriptores, tengo que decir que eh, también hay una cosa de por qué no estoy subiendo videos Como dije, siempre estoy al pedo y qué sé yo Tengo ideas para hacer videos con otras personas Cosa que las otras personas no me ayudan a hacer ese video Pero siempre me ponen dos mil excusas y dos mil excusas, bueno. Y la segunda es porque deberían saber este dato. De que tengo un canal secundario. Esperen. <risa> Subo vi, eh, videos de música. lyrics, de eh, trap y rock. Y la cosa es que ese, ese canal está yendo muy bien. Creo que tiene 200 y pico de suscriptores. Y bueno, tiene doscientos y pico de suscriptores por un video que hice. Un video liri que hice de Hero Mist de.. I love Freedom. Si no saben qué tema es, eh, futuro Frank de la edición ponerme el Hero Miss de fondo. Hit or miss. Bueno, listo, ya está, basta de canción Si no, copy Y bueno, resulta que no sé qué le pasó Que eh, YouTube eliminó la canción original Y después eliminó la canción que yo hice Lo no cual ese video a las 100.000 visitas llegó Me lo bloqueó YouTube me lo bloqueó Encima cuando lo subí no, no me salió copyright Y no estoy tan molesto de que me haya bloqueado ese video Porque es mi canal secundario Y no por eso estoy enojado Estoy enojado porque ese canal subió un montón Y este canal no puedo hacer que pase de los 130 suscriptores la concha de tu madre. Y bueno, por ese motivo no estoy siguiendo videos muy seguido y qué sé yo. ¿Ves? O sea, ya. Eh, ni si hasta nos aburrimos de hacer este video. Igual cuando termine este video no me voy a aburrir tanto porque después lo tengo que editar y después la hora se va volando. O puedo jugar guacamele, todo. Scott, si tu vida tuviera cara, la golpearía. No, mi pelo no da más, así que bueno. Listo. Ya sé que me veo muy mal con las gorras, pero bueno, ya fue. No, puto. Aunque está diciendo, sí, Pando, si estás viendo este video, te amo y mucho y muy fuerte Mati no te pongas celoso yo yo también te amo ¿por qué mentías yo Mati? Wake eh, up brush my teeth then I go and fuck your girlfriend you're an amateur I could make her come in person on the vanister, I've been changed up in the worst way I don't care no more I'm a fucking different person all of my minds on the thug yeah all of the niggas are broke yeah I never the phone. Yeah. Tengo que decir que estoy concursando en la... No sé si es un concurso, es un concurso Bueno, no sé Edité video de Robles, así que quiero que me den suerte Creo... Quiero que me digan suerte así en los comentarios Dígame suerte, suerte, suerte A ver si puedo ser el editor de él Y pueda ganar gracias eh, editando videos Porque no me gusta trabajar Se nota <risas> ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a terminar este Maruchani Y... Termino el video Listo Gracias por aburrirse conmigo Y buena suerte Charlie. Smart <ríe> Le Bueno, chau Fuck this shit, I'm out mm -mm. Fuck this shit, I'm out and No thanks, don't mind me I'ma just grab my stuff and leave Excuse me, please